¡Buenas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Os imagináis un programa de debate, de información, donde te contemos las cosas claritas desde abajo y a la izquierda y, además, presentado por una gitana que soy yo? No te lo imagines, esto existe y, además, desde Vallecas y con amor. Ahí tengo a mis invitadas, así que arrancamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¡Qué alegría teneros aquí! ¡Bienvenidas a este programa! Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás Alberto? ¿Qué Muy me cuentas? Bien. ¿Qué tal esta semana? Pues nada, en el Sindicato de Inquilinas de Madrid estamos bastante contentas porque hemos conseguido que a tres bloques que se han organizado con nosotras les devuelvan 25.000 euros de subidas ilegales que les habían hecho y ahora les quieren subir el precio del alquiler, pero bueno, ahí tenemos ya como tres bloques en lucha organizados así que vamos... ¡Qué Pero guay! Toma ellos, ya así, muy con, bien. Con ganas. ¿Qué tal, Sara? ¿Qué me cuentas tú? Pues mira, nosotras estamos en campaña en el Salto. Vamos a por las 10.000 suscriptoras. A por ello. Mucho ánimo, cariño. Gracias. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? ¿Qué me cuentas? Aquí estamos de la plataforma antirrepresiva de Guadalajara, intentando a ver si nos aceptan la recusación de la jueza de las piernas bien cerradas. ¡Ay, mucha suerte y mucha fuerza! Gracias. ¿Qué tal, Concha? ¿Cómo estás? ¿Qué me cuentas? Pues muy bien. Pues en Zaragoza, en estos desahucios Zaragoza, pues acabamos también de firmar un acuerdo con FETAB CGT estamos eh, también estos desahucios Zaragoza, eh, la, el sindicato de inquilinas, la, eh, la paz la y estamos eh, pues, por el derecho a la vivienda y para conseguir que la vivienda sea un derecho fundamental. Siempre juntas sí. más fuertes. Bueno, sentaos un momentito porque voy a enseñaros mi sección favorita que os va a molar mogollón. Mm -hmm. Menos mal que ya estoy relajadita, porque estos señores que mandan me ponen a rabiar con todas las cosas malas que se les ocurren. Estos son solo algunos de los que se merecen que le echemos nuestras maldiciones. Así se vean que se vean. La primera maldición es para el rey emérito. Ha vuelto a visitarnos, que ya ves tu pa' qué, que ni se ha subido al barco. Sabía yo que no era ni bueno ni formal. Pero otra gente sí que le llamó incluso campechano. Y es un... Bueno, mira, no lo digo porque es que voy presa como el baltoni. Pues eso, justicia tenga y yo que lo vea. La segunda maldición se la mandamos vía express a Juanma Moreno. Hay que ver el destrozo que están haciendo en Doñana el señorito Juanma y su cuadrilla. ¡Cread empleo! ¿Qué es lo que Andalucía necesita? Así os veáis que no tengáis más que rebujitos, palabaros y os piquen todas las moscas del camino. La tercera maldición se la ha ganado a pulso el PSOE. Bueno, es que es para echarles la comer aparte. Mira que ponerse de acuerdo con el PP solo para hacernos daño a las mujeres, cobardes y machistas, claro. Pues mira, que con su pan se lo coman, que tengan siempre que vivir de sus acuerdos con el PP. Por suerte, en el mundo, además de sátrapas, hay buenas personas que merecen nuestras Buenaventuras. Primera Buenaventura, una muy buena para la gente que ha estado recogiendo firmas en Madrid para pedir más jurdos para la sanidad pública madrileña. Di que sí, organización y apoyo mutuo para enfrentarnos a los poderosos. Vamos con la segunda. Nuestras más sinceras Buenaventuras para los sindicatos libertarios CGT, CNT y Solidaridad Obrera, que han firmado un acuerdo histórico para la unidad de acción sindical. Que tengáis salud y libertad para llevarlo adelante. Y la tercera es para quien más lo necesita, nuestro cariño y nuestro apoyo para Pablo González y su familia. Con él se han saltado todas las leyes y sigue preso en Polonia, sin juicio y sin que el gobierno español haga nada para liberarle. ¡Qué vergüenza! Pablo, amor, libertad te deseamos siempre, pensamos en ti todos los días, no te olvidamos. Hasta aquí nuestras maldiciones y buenaventuras. Portaros bien, ¿eh? vosotros elegid dónde queréis salir. Para inaugurar este programa hemos decidido hablar de vivienda, ya que se acaba de aprobar la nueva ley de vivienda que trae debate, así que a mí me parece muy bien, porque la verdad yo me tuve que ir de Madrid porque no podía pagar un alquiler asequible. A ver, ya que os tenemos aquí, que me alegro mucho, ¿cuál es la verdadera razón de que sea imposible pagar un alquiler sin que tengas que dejar de comer dos semanas? A ver Alberto, ¿qué me cuentas? Pues uno de los principales temas yo creo que nosotros lo explicamos siempre como una balanza, ¿no? La vivienda puede estar, tiene dos pesos. Uno es entenderla como un bien de mercado, ¿no? como decía el ministro Ábalos, y la otra es entenderla como un derecho. Tú cuando la entiendes como, como un bien de mercado, los derechos se, se nos van. Y al revés igual, ¿no? Entonces en esta balanza siempre está ahí al final las regulaciones y cómo el mercado no está... Eh, digamos, no está sin regular ni nada, sino que está precisamente regulado para que sea un bien de mercado, un bien para especular. Entonces, el, el foco de, del problema está ahí, precisamente, yo creo. No solo el alquiler, porque además, o sea, yo cuando escucho que una persona se ha comprado una casa de 200.000 euros, digo, pero ¿cómo se hace esto? Bueno, pues si se lo ha comprado 200.000, tampoco se lo ha comprado demasiado cara. Bueno, igual es que no sé cuánto <risa> vale una vivienda. Muchísimo, <risa> muchísimo, sí, sí, es que el, el problema de la vivienda es lo que ha dicho, es lo que dice Alberto, es que tienes dos formas de verlo, tienes que verlo como, un, como una función social, lo que debería ser una vivienda, que es una función social, o como un bien de mercado. Esto además viene de muy lejos, porque no sé si recordáis en los años ya 50 del año del siglo pasado, el, ministro, un ministro de, el primer ministro de la vivienda, que fue José Luis Arrese, ya fue ese que dijo ese, esa famosa frase de yo no quiero no quiero proletarios, quiero propietarios. Eso pues es. a partir de ahí todas las políticas han seguido siendo exactamente igual hasta que llegó hace dos años el señor Ábalos y dijo exactamente que sí, que la, que la vivienda tenía que tener un, un, una función social, pero no nos olvidemos que es un bien de mercado. Y entonces todo ha funcionado alrededor de la vivienda como un bien de mercado y por eso ha llegado a lo que... Entonces hemos dejado una parte la, la función social y por eso hemos llegado a lo que estamos ahora con la vivienda. Contadme lo de la reforma, porque mmm, a ver, estos payos no me aclaran nada y yo lo único que veo es que mmm, ya no se tiene que pagar los gastos de la inmobiliaria, pero ¿qué más da si no podemos pagar? ¿Tú qué me dices, Sara? Bueno, eh, es una nueva ley, es un escenario nuevo, es algo eh, el, que todo el mundo nos dice que debemos de festejar. Porque, porque, claro, ha venido a salvarnos. Lo que pasa es que, claro, que uno empieza a leer un poco la letra pequeña y se da cuenta que hay muchas lagunas y, y hay muchos coladeros, ¿no? O sea, nos hablan, por ejemplo, de un tope al alquiler, ¿no? Y, y bueno, un, un estudio que acaba de publicar el Sindicato de yogueras de, de Cataluña, pues se ha dado cuenta que eh, los grandes tenedores pueden incluso seguir subiendo los precios hasta un 35% en cinco años. Digamos que la ley autoriza la subida del 10% del alquiler, por ejemplo, si has reformado la casa y luego cada año puedes ir subiendo un 2, un 3, un 5 hasta llegar a un 35% en cinco años. O sea, sigue sin actuar como un tope. Y luego hay un aspecto muy, muy importante que yo sí quiero resaltar. Bueno, desde 2008 ha habido 700.000 desahucios, vale, según los datos. De estos, entre el 70 y el 80% afectan a niños y niñas, a menores vulnerables. La nueva ley sigue sin taponar estas situaciones. ¿Por qué? Pues porque no prohíbe, como dice la ONU, los desahucios sin alternar y no exige una alternativa habitacional para las familias que tienen niños y niñas. Y no solo eso, sino que el informe de vulnerabilidad que hay que pedir a los servicios sociales cuando hay un menor en un desahucio se exige, pero de manera voluntaria. Sí. No es obligatorio. Sí. Con lo cual... Seguimos estando bastante destapadas todas. todas. Eh, ¿Hay algo bueno en esta reforma? Gustavo, ¿tú qué me puedes decir? Yo es que la considero la no ley de vivienda, entonces... Me preguntas algo que lo veo bastante complicado Cuéntame, porque cuéntanos, porque a ver, que la gente se entere. Bueno, lo estamos diciendo aquí bien claramente, o sea, yo creo que realmente es un, es, un, es un bien que se está comercializando con él, que se está especulando con él y si no hay una decisión clara de un gobierno que intervenga en el sector inmobiliario, el tema de la vivienda y que intervenga poniendo a disposición de las personas un parque de viviendas público, no cedido a Blackstone para que lo gestione. ...sino público realmente que rompa esas leyes del mercado... ...al menos protegiendo a un 10-15% de la población... ...que necesita ser viviendas porque no tiene recursos para ellas ...pues nunca se va a conseguir regular ese mercado... ...y se va a seguir siendo especulando, subiendo alquileres... ...y vulnerando las leyes por mucho que las hagamos... ...por eso la considero una no ley de vivienda. Ya, ¿la solución pasa porque os vengáis a vivir a mi pueblo conmigo?... No hay trabajo, claro, ¿eh? Debería, Yo no tengo otra solución. Ahí, aunque se viva muy bien en Creo que pueblo. la solución pasa por un poco por lo que ha indicado sí. él, un parque de vivienda pública. Sí. En España tenemos un 2% de vivienda pública, muy por debajo de la media de la UE, que está en un 9%, y muy lejos de países como Países Bajos, que tienen un 30% de parque de vivienda pública. Hace unos años teníamos un parque de vivienda pública de un 30%, pero ¿qué ha pasado? Que las administraciones han ido vendiendo esas viviendas públicas a fondos buitre. Y hoy tenemos un 2%, que es nada, es una nimiedad. Un 2% tirando muy a lo alto. ¿La solución es construir, entonces? No, no, no. La, es, la solución es tener vivienda social. No hace falta construirla. Hay mucho hay muchas políticas para conseguir vivienda viviendas sociales. No es necesario construir, pero que si hay construir, pues yo creo que también podrían construir. Pero claro. es, Ahí justamente desde el sindicato de inquilinas, por ejemplo, sí que pensamos que no hay que construir más viviendas, sobre todo en un país donde los últimos datos nos dicen que hay más de 3 millones y medio de viviendas vacías. Sí. Y entonces la, la ley, por ejemplo, lo único que dice en este caso es que las viviendas que lleven dos años eh, vacías se les pondrá un impuesto un poco más grande. Si esto pasa, hay que recordarlo que es gracias al movimiento de vivienda que lleva mucho tiempo luchando por eso. Pero sabemos que esa solución es completamente irrisoria ¿no? y que lo que habría que hacer es movilizar todas esas tres millones y medio de viviendas, movilizar las viviendas de la Sareb y ahí ya podríamos empezar regulando de una forma real eh, los alquileres y bajando esos alquileres, ahí podríamos empezar a hablar de posibles soluciones a corto plazo, que obviamente luego si pensamos como más al medio-largo plazo, también creo que todo el tema de la vivienda en propiedad, eh, etcétera, como que también tendríamos que cuestionar ciertos paradigmas que que en el Estado español no están muy... muy Ahí dirigidos. va. ¿Qué pasa con la propiedad privada que decía el payo Mars <risa> eh, ¿Se pondrá alguna vez eh, al, el bien común al frente? Eh, bueno, para eso te hace falta un gobierno que no sea progresista, que sea valiente, simplemente. <risa> o sea, y tendría que intervenir el sector, yo lo veo clarísimamente. O sea, aparte de movilizar... De movilizar yo lo de movilizar todavía no lo acabo de entender. Estoy en parte de acuerdo con el compañero del sindicato de Inquilidad, de... pero movilizar no es movilizar. Eso es parque público, son viviendas retiradas a personas que no pudieron pagar por la propia especulación. Por lo tanto, si está en una empresa semi-pública, bueno, pública al 100%, actualmente la Sareb, yo no sé por qué todavía esas viviendas están a disposición de la población, de los servicios sociales y de los servicios públicos, que son los que los trabajadores y trabajadoras que estamos luchando todos los días necesitamos vivir. Todavía no lo es que hay que intervenir, pero hay una herramienta para intervenir. Pero, ¿y, ¿y qué pasa con esto? Porque a mí me parece muy hipócrita, ¿no?, que todo el mundo sabemos que está en la Constitución el derecho a la vivienda, bueno. a una vivienda digna, pero nadie lo lleva a cabo, nadie presiona, no, o sea, nadie presiona, <risa> presionáis vosotras, ¿vale? Hay, hay un matiz, Silvia, está en la Constitución el, el derecho al acceso. Eso. Entonces, aquí en este país interpretamos que el acceso está en, lo, se lo hemos otorgado a los capitalistas, es decir, a aquellas personas que especulan con un bien. Mientras no esté como un derecho subjetivo real, esto nunca va a cambiar. ¿Cambiamos la Constitución? ¿Qué hacemos? Sí. Pues haríamos. Pues hay un apunte y es que esta ley tampoco cambia en ese sentido, porque igual que la educación o la sanidad se pueden reclamar ante los tribunales, la vivienda sigue sin poderse reclamar ante los tribunales. ¿Por qué pasa esto, Sara? ¿Por qué pasa esto? Porque no hay valentía, tal y como lo apuntaba él. Ya. Porque al final no es un derecho humano de las, de las personas, es un derecho humano de los grandes capitales. Yeah. Y, y la tendencia, o sea, Avalos fue muy claro, uh -huh. la vivienda es un derecho de mercado. Y eso está en el ADN del PSOE, está en el ADN del Partido Socialista, que es uno de los autores de esta ley. O sea, que es difícil. Y entonces, las 20.000 viviendas que ha prometido Pedro Sánchez, ¿para qué es? Bueno, pa ha prometido ya creo que 113.000, va. ¿Para <risa> ya... ¿Pa qué es? ¿Para darle dinero a las constructoras o para qué? En la última semana yo creo que hemos visto como, de repente, los cuatro años, cinco años que lleva este gobierno, ¿no? De repente se les ha ocurrido que sí. llenen las elecciones ¡Suspresa! y de repente tienen que aprobar todo tipo de medidas. Yeah. Por ejemplo, con el real decreto que salió con las viviendas de Sareb, ya las compañeras de, de Plan Sareb lo han dicho, una parte de esas 50.000 viviendas que iban a dar ya hay gente viviendo en esas casas, lo que hace falta es regularizar esa situación, es mentira que vaya a haber 50.000 viviendas nuevas en el parque público de vivienda, en fin, son anuncios electoralistas, eh, que no se van a traducir realmente en derechos y en casas para la gente, que es lo que se necesita. ¿no? Promesas y arreglar calles, esto es lo que hacen en adicciones. Habría las que mirar también dónde están esas viviendas, de, ¿sabes? porque nos las han vendido muy eso, pero dónde están los principales problemas de, de vivienda, y sobre todo en, la, en las grandes ciudades, como puede ser Madrid, puede ser Barcelona, en nuestro caso de Zaragoza también hay, la mayor parte de esas viviendas están en zonas rurales, o sea, en zonas donde nadie ha querido esas casas y donde no las han conseguido. Yo sí, yo sí. <risa> pero la mayor parte de esas viviendas están en esas... En esas eso, Madrid y Barcelona tienen muy pocas viviendas de Sareb. Y luego se, se habla de alquiler social, pero se utiliza de una manera perversa ese término. Ya, totalmente. O sea, porque no es un alquiler social, porque tu inquilino, o sea, tu, tu casero es la Saref, pero es que la Saref es una entidad que tiene objetivo eh, mercantil. O sea, quiere colocar esas viviendas en el mercado antes de 2029 y no solo eso es que ha vendido ese parque a dos fondos buitre mm. <risa> es que son los que van a gestionar o sea tu casero va a ser Blackstone <risa> <risa> ese, es tu alquiler, ese es el alquiler social que te ofrece este ya. gobierno luego lo además ver. hay que distinguir dentro de la ley no sé si lo habéis visto hay que distinguir entre alquiler social alquiler asequible y, alquil y alquiler ¿Cuál eh, es promocionado la eh, alquiler social es un alquiler que no puede subir más del 30% del sueldo de un de, bueno el sueldo medio más más que del el sueldo medio, el asequible es un pelín más barato, que suele ser, además este es de, de titularidad pública, o sea, el, el alquiler el social es de, de titularidad pública, las viviendas, el, el asequible es de titularidad privada, sí. eh, y, son, y son y están promocionados por por, pues, por los ayuntamientos, por las... Estas. O sea, son dos cosas distintas, nosotros por ejemplo en Zaragoza, pues tenemos alquiler social que hace la DGA, que son viviendas que tienen cuestan entre 80 y ciento y pico euros, pero luego en Zaragoza Vivienda tiene un programa, se llama Alfa, que ahí ya las viviendas son de 400 y 500 euros, que muchas familias vulnerables tampoco no, las pueden pagar. No. O sea que eso es que la ley también lo, lo marca así. Dentro de vivienda protegida, marca esas dos cosas. ¿Cómo valoráis la actuación de los diferentes partidos? A ver, darles caña de verdad. Bueno, ¡Uy! Yo... <risa> ¿Es una pregunta así un poco chunga o qué pasa? No, yo, yo, por ejemplo, sí que justo con lo que estábamos diciendo antes de los anuncios electoralistas, de, o sea, la realidad de este Gobierno durante estos últimos años es que lo que ha hecho con el Parque Público de Sareb ha sido cedérselo a dos fondos buitre. Esa es la realidad que hoy vivimos. Ya. La realidad es que incluso la gente que más se está organizando con estas viviendas no está consiguiendo los alquileres sociales que estamos viendo, ¿no? Y un poco con el tema también como que se estaba comentando de los alquileres sociales, de la vivienda pública, que yo creo que un problema también es que parece que, aquí como tenemos un parque público de ínfimo, parece que es como para los más pobres de los más pobres. Es el modelo de quien pueda con, eh, comprarse una vivienda que se hipoteque y todo genial. Claro, luego vemos que, cuáles son los problemas de ese modelo, ¿no? que ya lo hemos visto. Y la vivienda pública ínfima y para los más pobres. esto es un modelo que se ha visto que es fracasado y que los partidos de, tanto del gobierno como de la coalición lo que han hecho es replicar este modelo porque no hay ningún cambio de paradigma que también se les está llenando la boca con que esto lo va a cambiar todo, que esta ley, la primera ley de vivienda de la democracia, que no sé qué, que no sé cuál, pero la realidad es que las cosas no van a cambiar, los alquileres, nosotros desde los sindicatos de inquilinos ya lo hemos dicho, van a seguir subiendo con esta regulación. Eh, los desahucios no se van a frenar, el parque público de vivienda no va a aumentar en un nivel que sea perceptible para los ciudadanos. Entonces, ¿qué es lo que estás mm, proclamando? ¿Qué es lo que estás diciendo? O sea, ahí nosotros es donde les hacemos eh, la crítica. Vale. Darles, darles. Y luego además... Perdona, hay no. un elemento que no hemos introducido y creo que es necesario decir, las competencias de la vivienda están Eso. en las comunidades autónomas. Entonces, bueno, de poco nos sirve esta ley si luego viene Ayuso y dice que va a recurrirla ante el Tribunal Constitucional y que no se van a cumplir. Qué eh... miedo me da esa palla. Claro, pues en esa palla nos tenemos que fijar también, ya. más allá de, de los partidos que han conseguido esta reforma. ¿De qué va a hacer luego las comunidades gobernadas por el PP con ella? ¿Pasársela...? ...por las partes nobles y, y ya está... ...y volver a la casilla... ...y no, no, solo las, no solo las del Partido Popular... ...nosotros en Aragón no tenemos al Partido Popular... ...de hecho vivienda lo lleva Chunta Aragonesista... ...que yo siempre digo que si el abuelo... ...que es la bordeta levantara la cabeza... ...se vuelve a tumbar... ...porque, porque ya nos, a nosotros nos dijo el consejero... ...que habría que mirar cómo es la vivienda... ...que si, desde luego que si no le dejan hacer cosas... ...ellos tampoco iban a... ...o sea que no solamente una señora como la de Ayuso... ...hay que tener hay que mirar qué hacemos... ...sí da mucho miedo muchas... Eh, ...pero eh, en Cataluña a un escalerría, ¿crees que van a poder hacer algo? A ver, yo creo que ahora mismo... Eh... Algo bueno, quiero decir. <ríe> yo creo que Recibildo han hecho un buen papel, porque claro, o sea, ellos saben que las competencias están transferidas, entonces, bueno, pues se han llevado el gato al agua y siguen pues, defendiendo esta descentralización. En Cataluña hay una ley que es ejemplo, o, o, o eso dicen, ¿no? <ríe> y, y creo que, bueno, que han hecho el papel que tenían que hacer. Eh, también Unidas Podemos han estado ahí mmm, presionando... Eh, te has molado, te has molado. Que me han molado. digo. <risa> Hombre, eh, yo creo que Unidad Podemos no son nadie sin la presión en las calles. ¿no? O sea, Yo creo sí. que el, el triunfo, la esencia de este cambio, o si se puede llamar cambio, o este, para, o este nuevo paradigma, hacia el que se pretende caminar, está en la lucha de ellas. Perdón, ¿no? Sara, es que creo que no estás de acuerdo. <risa> es es que... Que he hecho así. <risa> A ver, yo es que en eso soy muy... Dilo, <risa> quizá, dilo. Quizás drástico, ¿no? Dí yo... que sí. Eh, si hay algo, bueno, eh, por el PSOE clarísimamente has preguntado que nos parece... Bueno, para mí el PSOE evidentemente está haciendo lo que sabemos que hace muy bien, es dar una de cal y pinta de arena, todavía no sé cuál es la buena y la mala, pero bueno, eh, siempre has, ha funcionado así, de cara a sus votantes y de cara al sistema, totalmente vinculado y alineado con ellos. Para mí la gran decepción es Unidas Podemos, sinceramente. O sea, creo que en el tema de movimiento de vivienda, voy a centrarme en el movimiento social de vivienda, que, eh, con los cuales eh, aupamos o en cierta manera volcamos mucho de ese programa electoral de Unidas Podemos, en el que estaba la ley de vivienda, en el que estaba la gestión de la Sareb, en el que estaba la gestión del aumento de las viviendas públicas, vuelvo a insistir, no cedidas a fondos buitres sino públicas, pues no se ha hecho nada, supongo que en su cambio de cromos estando en el gobierno habrá tenido que ceder o supongo que sí, pero hay una cosa que a mí me ha escaldado y me afecta directamente y muy profundamente, el movimiento social tiene que estar en la calle, ¿no? En el momento social hemos estado en la calle desde hace mucho tiempo, atrás la en primera plana, metiéndonos ahí con los bancos. Hemos ocupado sucursales del banco, como es mi caso, y en las cuales nos piden hasta tres años de cárcel. Perfecto, ya. eso nos pasa, ¿no? Pero es que Unidas Podemos ha facilitado una ley penal... Del, del tema sí. de, contra los movimientos sociales, en los nos incrementan a, incluso de seis a, de seis meses a seis años de cárcel por simplemente entrar en una sucursal sin permiso de la persona jurídica. Que yo me gustaría saber quién es la persona jurídica. Concha está de acuerdo contigo, sí, sí, ¿eh? Desde, desde, el desde el principio. principio. De acuerdo, no no sé si vosotras, yo no. Yo no, yo no <risa> pero Concha está todo raro. Yo no quería defender a Unidas <risa> Podemos sí, sí, ni sí, mucho sí, sí, menos. Dilo, dilo. Entonces, no, no, yo simplemente digo que eh, Unidas Podemos ha recogido, como él bien ha dicho, las demandas de la la calle que no han sabido plasmarse finalmente. Porque eso es lo que quería decir no pretendo es porque no escuchan bien o qué pasa es que porque es llamativo tengo esta sensación es de Montero rato. salió de Irene Montero salió del movimiento de por la, de la... vivienda sí. Sí. Es, es muy sorprendente que ahora no tenga ningún comentario hacia esta ley y porque tienes es una ley totalmente contraria cuando ella estaba a, a la ley que, que la pag eh, quería cuando ella estaba en el de Montero es ministra del gobierno que yo entiendo que también tienen una posición más difícil son la minoría en el gobierno y no puede pero, pero no vienen sé, de donde vienen hay que sí, pedirlo claro, yo de... creo bueno esta sí. es mi opinión, ¿vale? Y los hemos puesto allí, los movimientos, los hemos puesto allí, o sea, los que están allí, los hemos puesto los movimientos. He puesto vuestra esperanza ahí, o sea, nuestra, nuestra esperanza. esperanza. nuestro trabajo y nuestra lucha. Y nuestra, claro, ver, la vida. Claro, yo, yo creo, creo que, que, que entonces, Alberto quería decir. Sí, que creo que ahí hay un problema, ¿no? Creo que nuestro propio, ya no tanto de los partidos, de tal de los movimientos sociales y de los movimientos sindical de confiar en que va a ser el gobierno el que cambie las cosas sí. creo que ahí sí. tenemos parte del Me gusta problema tu entonces creo que igual durante estos últimos años hemos podido o no confiar depende de quién es porque cada uno tiene también sus posiciones no confiar en que iba a ser el gobierno en que iba a llevar a cabo esas esas medidas y no sé, por irme a un ejemplo histórico, la huelga de la canadiense eh, y las ocho horas no fueron porque el gobierno de turno dijera, ah, pues sí, mira qué bien, sino porque fue una lucha desde abajo, autoorganizada, la que generó esa posibilidad de que el gobierno de turno tenga que decir o esto o nos vamos un poco a la mierda todos. Entonces, o sea que creo que nuestro papel precisamente tiene que ser más ese que el de confiar y el de pensar que los políticos nos van a arreglar la vida. Porque o solo sea, las cosas la no se dan. Las cosas no se dan, ¿no las arrobatamos o qué? Es lo que dice Alberto. Y ¿eh? sí, sí, se sí. pueden perder en cualquier momento. Yo, ¿Esto creo es? que, yo creo que estos años de legislatura lo que nos ha demostrado es que si no seguimos en las calles, nada se va a conseguir. ¿Qué anarcas Alberto? Gobierno quien Ajá. gobierne, hay que seguir en las calles. Y lo que no puede ser es que la, la, el surgimiento de nuevos partidos desmovilice a la gente. De hecho es lo que ha pasado. De sí, hecho, de hecho se ha desmovilizado mucho todo, todo estos movi bueno, todos los movimientos. ¿Pero por qué? ¿Por Podemos? No, no, porque porque muchos eh, habíamos habíamos dejado toda nuestra esperanza en todos los compañeros que han entrado que han entrado en todos los gobiernos, tanto sí. gobiernos municipales como como autonómicos como centrales. Y entonces la lucha en la calle se ha ido. y yo creo además yo estoy convencida que hemos perdido el respeto, por ejemplo, eh, nosotros eh, o sea, la la, la, la de la de vivienda eh, antes bueno teníamos un respeto, yo recuerdo entrar en las instituciones o entrar en los bancos que, y eso lo vamos perdiendo poco a poco precisamente por la desmovilización que hemos tenido en, la calle, en las calles. Ahora yo recuerdo que antes un desahucio, en Zaragoza al menos juntábamos 300 personas, pero vamos, haciendo así, diciendo tenemos un desahucio en tal calle. Ahora nos tenemos que romper hasta que, hasta que y conseguimos a lo mejor 40 o 50 personas. Quería preguntarte, ¿qué pasa ahora con la nueva ley y con los desahucios? Pues la nueva, ley no, la nueva ley no hace nada con los desahucios. Eh, yo realmente, nos, una compañera y yo hemos leído la ley de cabo a rabo varias veces y eso que hablan de los dos años no lo hemos encontrado por ningún sitio. Es cierto que sí, que en el procedimiento se ha cambiado algunas cosas del procedimiento de la, LED, eh, de la ley, de la de enjuiciamiento civil, y entonces es posible pues, eh, eh, pasar, o sea, tener más tiempo para, para estar pero eso no pero es que lo que nosotros queremos es que al final de todo este proceso la gente tenga una solución y la solución no es otra que una alternativa habitacional y esa la ley no la la, la ley no, te, no, no es que no dice nada de la, alternativa, de la alternativa habitacional no dice absolutamente nada Gustavo quería hablar perdona estabas ahí como ¿Qué qué pasa qué pasa? No que estábamos en el debate del tema de las calles de los movimientos sociales estoy de acuerdo sí. también que ha habido una cesión por parte de los movimientos sociales y de la gente de la calle hacia esa espectro o ilusión yo creo que una parte de responsabilidad se la tiene Podemos de blanquear todo ese tipo de situaciones que tenía que, bajo mi punto de vista, digamos, hemos enfrentado de una forma mucho más valiente y mucho más, agre más agresiva, en cierta manera, incluso tenía que romper el gobierno, que lo hubiese roto tranquilamente, porque eso lo hubiésemos entendido muchísima de la gente que le votamos ante una ley de vivienda como actual, que nos viene a solucionar nada. arcaes también, ¿eh? Sí, tiene, tiene, tengo mi punto. Sí, sí, se sí, sí, se te nota, se te nota Pero luego hay una realidad, y a mí lo que me preocupa mucho es la realidad de las personas, ¿no? la realidad de la gente en la cual nos vienen los movimientos sociales, nos viene pidiendo ayuda, nos viene pidiendo apoyo, y es verdad que, en cierta manera, es que tampoco les podemos exigir a una persona que está sufriendo los avatares de la vida y sobrevivir, que también sea ella la que se enfrente a los poderes tácitos. Necesita un apoyo de alguien objetivo en el que, en teoría, ahí están unos partidos políticos para hacerlo con ese apoyo y se han cagado de arriba abajo. Yo creo que con entrevista. el apoyo de, de gente como la APA o como... Como todas vosotras, se puede, ¿vale? Pero se también puede, hay que hay que hacer entender a la gente que cuando ya lo has perdido todo, no tienes nada más que perder. Eh, bueno, tienes más que perder muchas veces. por muchas veces dependen de ti menores, dependen bueno, de las sí, situaciones que te dan. Claro Entonces, que sí. La gente lo mide, efectivamente. Está la ley Mordaza, sí. La ley Mordaza, el código penal agravado... Y luego hay muchísimas cosas a pie de calle, como son, y lo voy a decir claramente, servicios sociales que amenazan con retirar de tutelas a madres solteras, uh -huh. a situaciones en las que están vinculadas a la vivienda, que no la tenemos en cuenta. O sea, la vivienda no es un bien simplemente, es que lo hemos dicho desde el principio, esto, y esto, es algo transversal de una necesidad para poder vivir. Un momentito que vamos a ir con mi compañera Cris Moyano, que ha estado en la calle hablando con la gente sobre la vivienda. A ver qué dicen y lo comentamos. Hola Silvia, hoy hemos salido a la calle para preguntar a la gente cómo llevan el tema de la vivienda, aunque vamos, de ese tipo de problemas tenemos todos, y para saber si están informados sobre el nuevo acuerdo que ha cerrado el gobierno para la primera ley de la vivienda en la democracia. Así que vamos a ver qué nos encontramos. La primera pregunta es si tú tienes algún piso en propiedad, si vives de alquiler o si vives con tus padres. Yo vivo de alquiler. Ahora mismo estoy de hipoteca. Pues soy propietario, sí. Yo vivo de alquiler. Yo vivo con mis padres, pero ahora mismo estamos buscando un piso. ...que es imposible... ...propietario toda mi vida... ...¿tiene varias viviendas?... ...sí... ...¿cuántas?... ...cuatro... ...al puntito ya de ser un gran tenedor ¿no?... Eh, ...¿al puntito de qué?... ...de ser un gran tenedor... ...no, eh, soy un gran trabajador... ...¿y considera que la vivienda es un derecho fundamental?... ...totalmente... ...¿es necesario para todos poder tener derecho a una vivienda digna?... ...sí... ...para el que se la gana sí... ...el que no se la gana que viva bajo un puente... ...¿qué porcentaje de tu salario dedicas al alquiler?... ...un tercio... ...pues en este caso como estoy con una hipoteca encima fija... ...la verdad es que lo tengo bastante controlado... ...pero anteriormente por ejemplo viviendo en alquiler... ...pues más o menos el 70-80% al final se, se iba... ...porque solo teníamos mi salario... ...que considera que actualmente hay un problema con las viviendas ¿no? Hay un problema yo considero además bastante grave... ...en zonas muy congestionadas como puede ser... ...las grandes capitales europeas... ...en este caso pues Madrid es un claro ejemplo de ello evidentemente... ...el problema está con los ocupas. ¿Y qué considera que se debería hacer para intentar paliar esta situación? Pues más viviendas sociales y que la gente que tenga viviendas vacías tenga la generosidad de alquilarlas. Imagino que la creación de viviendas sociales. Ayudar con las viviendas. Yo, por ejemplo, el verano pasado ya me han metido en desahucio porque con 300 euros es que no puedo hacer más de lo que hago. Lo que quieren es darme boleto porque lo que quieren es ya no alquilar, lo quieren vender. ¿Sabes si hay alguna norma jurídica que estipule que la vivienda es un derecho fundamental? Está en la Constitución. ¿Sabes que en el artículo 47 de la Constitución se dice que hay que garantizar el acceso a una vivienda digna a todos los. Eso, Franco hizo muchas viviendas. A ver cuántas viviendas ha hecho eh, ese gobierno. ¿Usted vería bien que el gobierno interviniese en los precios del alquiler? Sí, sí, porque si no, esto tiende a desmadrarse. No, eso es, eso es una payasada. Porque. Ojalá pudiéramos intervenir en todo, porque yo quiero intervenir en el sueldo de los diputados. Iba la intervención, pero intervención para todo. Por supuesto, no debe estar en manos de especuladores, eh, no quiero hacer calificativos, especuladores rastreros ligados a los círculos financieros del poder. ¿Y está al corriente del nuevo acuerdo que ha llevado a cabo el gobierno? Estoy al corriente, además me parece lo más sensato. Torticera y electoralista como casi todo lo que hacen todos los gobiernos, desde Alfonso XIII hasta nuestros días. ¿Qué medidas destacaría? Bueno, la, la primera, el hecho de ya tener más o menos la intentona o el proyecto de hacer algo. Escuchan algunos medios de comunicación un poquito alertado. ...de que cualquiera tiene cinco viviendas... pero pues yo no lo veo tan, tan accesible... ...me parece que es muy bien el que todo eso se controle... ...que no haya una subida masiva para que el inquilino se marche... ...pero sobre todo la cantidad de, de vivienda que pueda estar... ...disponible para que haya más oferta... ...por lo cual también hay menos competitividad de precios... ...me parece necesario. Puede ser la que quita eh, la comisión de las agencias... ...me parece genial sinceramente... ...porque las agencias parece ser que... ...estaban viviendo un poco a costa de esto ¿sabes? Hombre, es un primer paso... Todo eso puede perfeccionar siempre, pero es un primer paso, sí. Bueno, pues la calle ha hablado, así que quien quiera una casa, que se la pague. Que no que no podemos. Nos vemos la semanita que viene. Chao. <risa> <risa> <risa> qué graciosa es mi Cris, qué fichaje tan bueno. Bueno, esto es lo que dice la gente, ¿qué decís? Ah, a mí me, me, me ha sorprendido. Solo, ¿Ah, sí? Hay, sí, solo hay dos personas que dicen lo de quien quiera una casa... Si sí, no tiene dinero que se vaya a vivir debajo de un puente y... Solo ha habido dos... O sea, el resto me ha parecido bastante... Es que hay muy pocos payos que tengan muchas casas. ¿Sí? Y que sean ricos. Hay muy pocos, sí, claro. Si no, te imagínate. Sí. ¿Qué dices, Alberto? Sí, que hay una parte que a mí sí que me parece normal, porque, por ejemplo, la última encuesta que salía era que el 70% de la gente, incluso de los votantes del PP, estaba a favor de que se regularan los precios del alquiler. El problema, una vez más, es lo que veníamos hablando, ¿no? Que la ley no va a bajar los precios, que es el problema una parte del problema, los de South, tal, que ya hemos hablado, entonces sí que es normal, la gente obviamente tiene un problema de vivienda y la gran mayoría quiere solucionarlo. Claro, eso está muy bien, porque empatía. ¿Tú qué dices? ¿Qué dice la gente? ¿Te has sorprendido o no? En general generales eh, sorprende escucharles tan claramente, no pero sí que la mayoría de las personas lo, dicen, lo ven una solución a corto o medio plazo clarísima, o sea, es, esas viviendas que están cerradas, esas viviendas que están ya. guardadas ahí, pongámoslas a disposición, si es que... A mí eh, los ese es más... sentido común. Sí. Los dos de estos que manda han mandado repelus, pero bueno, sí, sí pero era previsible ¿no? que sí. dentro de toda esta gente hubiera alguien que dijera que le van a ocupar la casa cuando se van a tomar un café, pero sí que es cierto que hay un problema grave con la vivienda, que la gente joven, que hemos visto muchísima gente joven allí, eh, no puede eh, irse a vivir solos, o, sea, o siguen viviendo con los padres, o están compartiendo pisos, porque, no se pueden, porque hay un problema terrible con la vivienda, y eso, claro, a la gente le preocupa, es una de la, porque creo que ha, que ha llegado a ser una de las preocupaciones de, de las principales, las preocupaciones de la gente joven ahora, el acceso a la vivienda. Muy interesante escuchar a nuestros jóvenes. Continuamos con el debate. Otra cosa que os iba a preguntar. ¿Cómo sí, enfrentamos porque... esto? ¿Qué soluciones eh, a futuro? ¿Qué hacemos? Yo creo que hay una parte, que también como por seguir con, con el debate este, y es que los movimientos sociales ya, o sea, parte de los cambios que parece que la ley, nosotros ya lo estamos haciendo. Y, y la cuestión es que si a ti te llega una subida del alquiler, te lleva a una no reno, renovación del contrato, o sea, quien, quien tienes la posibilidad junto al Sindicato de Inquilina, junto a La Paz, junto al resto del Movimiento de Vivienda, tienes tú mismo la posibilidad de regular el precio de los alquileres, que así lo hemos hecho. Con la lucha contra Blackstone, por ejemplo, que más de ochenta y pico familias lograron que las subidas que les proponían del 100% no fueran. Entonces, que suena un poco a cliché, pero una solución para ahora, para ya, es organizarse en el movimiento de vivienda, organizarse, si quieres que mejoren tus condiciones laborales, tienes que organizarte en los sindicatos, entonces yo creo que por ahí hay una parte como bastante importante, y ahí a la vez tenemos, no solo digamos la responsabilidad en la gente, sino quienes formamos parte de estas organizaciones, también tenemos la responsabilidad de hacer que nuestros espacios sean, eh, amables, que nuestros espacios sean fáciles de participar, que no tenga que estar toda la semana así sentado en una reunión para... O sea, como que creo que tenemos también mucho que mejorar nosotras mismas sí. para posibilitar que los movimientos se conviertan en algo realmente masivo y dejar de mirar a que tiene que hacer X o tal partido y comenzar a hacerlo nosotros. Y que sean todos blanquitos, heteros, payos, Totalmente. etcétera, etcétera. Porque, Sara, vosotros que habéis eh, publicado un artículo buenísimo sobre esta nueva ley, eh, Sara, ¿dónde queda la gente inmigrante, eh, racializada, que tenemos un montón de problemas para acceder a la vivienda? Y no lo digo yo, lo dicen un montón de estudios y de informes. ¿Qué pasa con, con nosotras? Pues estáis en el centro del problema porque los desahucios principalmente afectan a, a, a las personas más vulnerables. Eh, yo quería decir que los desahucios tienen una, una gran brecha de género. Ya. Eh, afectan, al, según he estado leyendo, al 70% son mujeres, hmm. en su mayoría monomarentales, familias monomarentales y muchas víctimas de violencia de género. Eh, ha, ha habido una gran bolsa de, de personas afectadas eh, latinas, eh, gente que, que iba al banco y le avalaba, el propio banco decía, espera, que aquí tengo un compañero tuyo colombiano, que es el, como seis del mismo país. Si puedes ser más racista. Te puede avalar. Pues es, esas prácticas se han hecho. Ya. Yo recuerdo que hace poco, bueno, hace unos años estuve en Ecuador, que sabéis que Ecuador condonó la dación en pago a todas, a todas las personas que llegaran, que retornaran al país y cada vez que me montaban un taxi, todos me contaban la misma historia. Yo vengo de España, yo estuve en España, me, me hipotequé, me hipotequé por 300, 350 mil euros, me avaló un compadre al que yo no conocía y al final le hemos retornado los dos. Ah, es, está claro que, que, el, que el problema afecta principalmente a las personas más vulnerables, que no. Totalmente. La ley, dice, la ley habla de la igualdad. O sea, una de las cosas que como, como sí. todo pasa la... por el forro. Sí, no, porque aparte <risa> la ley es una declaración de intenciones. ¿eh? No, no hay no hay mucho más si tú la lees que una declaración, pero sí que habla, en varios, esto, varios puntos, habla de, de la igualdad para el acceso a la vivienda. No, no pasa. Habla, yo por, es que, por poner es, algo bueno de la ley. Sí, pero es que el discurso de la igualdad de verdad está tan sumamente manido que yo sí. ya es que estoy un poco hasta el moño de él. O sea, esto no es una cuestión de igualdad, que sí, obviamente, es una cuestión de equidad. Y el reparto de la riqueza es una cuestión de equidad, y es de lo que estamos hablando. O sea, estamos hablando de una población empobrecida, que yo no la llamo vulnerable, la llamo pobres empobrecida, que no tiene acceso a vivienda, como a otros muchos recursos, empleo, eh, educación eh, pública de calidad para sus hijos, y esto es una cuestión de reparto por equidad. Entonces, la equidad solamente se consigue bloqueando a los que más se benefician. Es que es? no hay más vuelta de hoja. Entonces, sí. está bien todo lo que hacemos en la PAC. Sí, <ríe> acompañar la, en, el, en el sindicato tiene que acompañar, gestionar, ayudar, sufrir, llorar con ellos. Pero hasta que no haya una postura valiente de reparto de la riqueza, que eso se llama equidad, no va a haber igualdad y eso hace falta, por lo que hace falta unos gobiernos valientes. Y bueno, no tiene que, resistan, que ver con la pobreza no y con el racismo absolutamente, pero en este sí, caso de la vivienda todo. sí que eh, es, es, es, bueno, es yo tenido, brutal esto nosotros, Yo en, Zara, en Zaragoza eh, bueno, lo de lo, la población gitana es terrible terrible para eso, porque es imposible imposible que nadie de raza gitana, con apellidos gitanos o que físicamente saliendo, pueda conseguir una vivienda. Yo Es que, es que yo lo he hecho con compañeras de, que, han, que han llamado, porque ahora todo el mundo lo pone en una gestoría, pues han llamado a la gestoría a decir, y en el momento que lo han dicho, o, o lo han visto y se le notaba, o han dicho el apellido, el, el, el piso estaba alquilado. He no, llamado, bueno, yo esto he me llamado, pasa a mí. Llamado, esto, esto es una es una cosa que pasa todo el rato a todas las personas gitanas, o sea, y, y a las personas migrantes, y a sí, las sí, sí, personas sí. negras. Esto, esto pasa todo lo... el rato. Eh, ¿Qué hacemos con esto? ¿Cuál es la solución que le preguntaba a Sara y Alberto? ¿Cómo veis vosotras el futuro que sois la sección aquí más anarca? ¿Como junto con Alberto? Ay, no, tú también eres muy anarca, Cari. Si yo te conozco, te leo mazo. Es que yo creo que todo pasa por, todo pasa por tener un parque de vivienda suficiente como para que todo, para que estas cosas no pasen. Es que si no tienes ese parque de vivienda, si tú no puedes a una persona con esos problemas, ya sean problemas de desahucio, de impago, de, o sea, de lo que sea, no tienes un parque para poder... Entonces, es que no hay forma, por muchas políticas que hagas. Eso es clave. Claro. O sea, yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, si en un parque de vivienda público. No público, la, público, público. Público, eh, público, Con unos criterios objetivos y públicos sí, nos va, en teoría, debería de ser más fácil. Pero luego hay otra solución. De una solución a, a corto plazo, lo que pasa es que tienen mucho riesgo y es ser desobedientes y, y ser organizados. La desobediencia sin organización no nos sirve de nada, eso está más que claro. Y, por ejemplo, eh, yo creo que las muchas de las familias que están en esta situación lo que deberían de hacer es eh, ocupar viviendas. Ocupar viviendas de grandes tenedores o cucharones, me da igual, es decir, de Blackstone, de Silverstone, que es una marca de encimeras, pero me da igual, o de, cual, de quien sea. O sea, lo que voy hacer es ocupar viviendas, porque la forma de eso ser, más directamente, para tener un derecho, a, no de acceso a una vivienda, porque necesito vivir. Y eso, pues ahí tenemos todas las grandes campañas que ahora ya empiezan en verano contra la ocupación, pero bueno, eso es otro rollo. Lo que voy a hacer es desobedecer y organizarse para romper. Qué valiente eres, Gustavo. No soy valiente, no me voy Me molesta mucho que me digan valiente, no soy valiente. Bueno, pues no eres valiente. También es una cuestión educacional un giro, tenemos que darle un giro a la pues casa tenemos ahí. que hacer un clic, de la vivienda es un derecho, yo no tengo por qué pagar mucho más de lo que yo puedo por ella, es un giro, y llevarlo a, a nuestro terreno, a nuestro propio terreno, ¿no? o sea, a todas nos han metido en la cabeza que tenemos que ser propietarias, y tenemos y nuestra mayor aspiración es tener un piso. Si, yo me quiero comprar una casa en mi pueblo que vale 30.000 euros, 30.000 no. euros no es dinero. Pero no. aunque haga mucho más... Si el, problema, yo, el problema no es están que haya más viviendas, sino que no pueden estar en manos de los que están. Claro, pero... Porque si no, vamos a seguir con el morrollo, porque viviendas para burri, pues están todas cerradas para especular. Me da igual. ¿Qué hago? Vuelvo a Madrid, Alberto. ¿Tú no, qué perdón. dices? Un, un tema antes con el tema del racismo inmobiliario y así, que yo creo, como por aportar también otro punto, que es, yo creo que hace falta un, una alianza clara que de momento yo creo que no se ha dado por ejemplo, desde el sindicato de inquilinar, la vamos a intentar dar entre los movimientos antirracistas y el movimiento de vivienda, porque creo que ahí también tenemos mucho que hacer juntas y tenemos mucho que pensar estrategias nuevas para el acceso a la vivienda, etc. Movimientos juntos, es. esto es no que... nos queda tiempo, pero movimientos juntos, siempre apoyados. Si alguien lo necesita, por favor, que os llame, o sea, no hay más. Eh, creo que sois muy valientes. Eh, Gustavo no, pero le admiro. Ah, así que nada, terminamos, eh, no podemos más. Lo siento, Sara, perdóname, te quiero. Eh, pero eh, no os vayáis porque todavía queda programa. Qué elenco más guay. Hola, soy afiliada a CGT y pertenezco al sector audiovisual. Eh, como sabéis, ahora mismo el sector audiovisual está paralizado en lo que es la negociación del convenio. Lleva muchísimos años intentando negociarse una mejora sobre los laborales. Eh, ahora mismo lo que nos hemos enterado es que se está negociando eh, que se pase de 35 horas, que es la jornada actual, a 40 y asimilar ese plus de disponibilidad que permite trabajar hasta las 40 y que te cambien el turno directamente al salario mínimo. y eh, Con lo cual la subida no sería real, que es lo que propone ahora mismo la patronal. Y estamos preocupados por la posibilidad de que se pueda firmar, llegar a firmar, aunque estemos nosotros en la mesa, sin que nosotros firmemos. Y el problema principal que nos encontramos es el que quieren aumentar la jornada laboral de 35 o 40 horas y parece ser que los otros sindicatos están de acuerdo. Creemos que sería un retroceso eh, firmar una jornada laboral de 40 horas. Nuestra ambición, en todo caso, no es firmar un convenio para regular el sector, sino para mejorar las condiciones de trabajo. Somos un sector que nunca ha salido en los medios de comunicación por una movilización. Somos un sector que siempre ha eh, luchado por otras movilizaciones de otros compañeros en, en temas laborales, pero sin embargo nunca se ha visto que el sector audiovisual está sufriendo cada vez más precariedad y en el que cada vez los salarios son más bajos y con unas condiciones laborales muy precarias. Os animamos a todos los trabajadores del sector audiovisual a que os unáis, a las próximas movilizaciones que se van a convocar para intentar tener un convenio audiovisual a la altura del trabajo que hacemos. Soy María Magdalena, empleada de la empresa CLESE Integra, que presta los servicios... Para acerca, a DIF. Yo presto servicio a esta empresa y a la anterior hace 17 años y nos han despedido a mí y a otra compañera. Ellos se suponen que nos han echado como despido objetivo por motivos de que no podemos realizar el trabajo que veníamos realizando. Nosotros ayudamos a que las personas que viajan en los trenes de larga y corta distancia suban con la mayor seguridad posible a los trenes. Atendemos invidentes, personas en silla de ruedas propias. Y por la seguridad de los compañeros y compañeras, estamos aquí denunciando que la empresa Clese, arbitrariamente desde el año pasado, se vienen cometiendo una serie de irregularidades. Acoso laboral continuo, estar haciendo fotografías, de grabarnos y etcétera, etcétera. No somos burros de cargas corriendo el riesgo de tener accidentes laborales muy frecuentes. Y a mi compañera María Jesús y a mí nos han despedido simplemente porque tenemos patologías. Ante el abuso y maltrato laboral continuado, alza la voz. Compañeros y compañeras, siempre alza la voz que ahí están En este programa que hemos dedicado a la vivienda no podía faltar hablar de La Cañada Real y es un orgullo para todas las personas que conformamos este equipo que hoy nos acompañe Ouda Acriquez. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ti por venirte desde La Cañada, que aunque está cerca de Madrid, está un poquito lejos. Está muy cerca, pero está aislada. Eh, esa es la, la cuestión. Hay muchas personas que nos van a ver desde otros sitios que no sean Madrid. Así que, ¿nos podrías contar para todas estas personas eh, qué es la Cañada Real? La Cañada Real es un barrio de Madrid que está a 14 kilómetros de la puerta de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Eh, es una línea recta de 16 kilómetros que está dividido en seis sectores y eh, tiene una antigüedad de 50 años de vida, 50 años de lucha, 50 años de resistencia, 50 años de construcción de barrio. La resistencia eh, que estáis teniendo ahora mismo en La Cañada eh, tiene que ver eh, con el corte que, de luz que ha habido hace dos años, ¿puede ser? Dos años y medio. Dos años y medio. Eh, cuéntame por qué... ...para que los, eh, las personas que nos estén viendo... ...por qué os han cortado la luz. Bueno, pues la Cañada Real eh, ...está ubicada hacia el sureste de Madrid... Eh, eh, ...Madrid está creciendo hacia el sureste... Eh, ...estamos hablando de Aijones, Berrocales... ...el Pau de Vallecas... ...es eh, un terreno bastante jugoso... Eh, ...hay una promoción urbanística... ...bastante importante en esta zona y eh, los que vivimos en Cañada Real, pues se incomodamos un poquito y eh, pues, hay una barrera para que estas eh, grandes promociones urbanísticas sigan adelante y que se puedan vender. Entonces, estamos ante eh, un desalojo forzoso de nuestras viviendas, eh, que es evidente y que es muy claro. ¿no? Eh, entonces, la única manera para que las personas que vivimos ahí eh, vayamos saliendo de nuestras casas es cortarnos el suministro eléctrico y esto pues ya lleva bastante tiempo y se ha prolongado bastante en el tiempo. Es lamentable porque a veces pienso que cuál es ese poder que tiene la Comunidad de Madrid que está por encima de eh, todas las administraciones nacionales e internacionales que se han pronunciado para que se restablezca el suministro eléctrico en Cañada Real y que a día de hoy no hemos podido conseguir eh, este restablecimiento. ¿Crees que es una presión para que no os desalojen sino que os vayáis vosotras? Obviamente, o sea eh, es una estrategia política bastante indignante. Eh, donde están pisoteando todos los derechos humanos fundamentales, estamos hablando de 4.000 personas afectadas por este corte de luz, entre ellas 1.820 niñas y niños mm, que viven sin luz, eh, sin calefacción, sin agua caliente, sin poder tener el, el simple derecho de poder leer un libro eh, bajo una bombilla, sino que con una vela que tiene muchísimo riesgo. He de deciros que para mí fue un orgullo veros luchando tan fuerte en vuestra asociación. ¿no? Tabadol para mí fue un orgullo porque hay que mencionar que eh, Ouda es la presidenta de la asociación Tabadol, que está en la cañada. Eh, cuéntanos eh, esta resistencia que habéis eh, tenido y cómo os habéis organizado. Bueno, la asociación cultural Tabadol es una asociación de mujeres eh, magrebís, que llevamos muchísimos años viviendo en Canadá Real, eh, en los años 2007, cuando se empezó eh, unos derribos de manera eh, espontánea en Canadá Real, éramos muy jóvenes y queríamos eh, saber qué es lo que está pasando en nuestro barrio y nos hemos constituido como asociación para poder eh, entender y luchar contra estas violaciones de derechos. Ya te digo que Canadá Real tiene 50 años de vida y durante esos 50 años siempre hemos sufrido violaciones de derechos de todo tipo. ¿no? Eh, y entonces pues, nos constituimos para eso, ¿no? para, para intentar eh, luchar y visibilizar la situación de la Canadá Real porque para nosotras no hay mejor eh, que las mujeres para poder eh, luchar eh, por nuestros derechos. Y, sobre todo, porque las mujeres nos solemos organizar bastante bien, porque somos las que sufrimos en primera línea las violaciones de derechos, o sea, el mayor ejemplo es el corte de luz, ¿no? un estudio que hemos hecho el, en, en diciembre de 2021, eh, las estadísticas dicen que eh, el 70% de la población afectada por el corte de luz en Cañada Real son mujeres, porque estamos 24 horas en casa y somos las que tenemos que buscar las maneras para poder sobrevivir, es lamentable hablar de sobrevivir en la capital española, pero en la Cañada Real estamos intentando sobrevivir, entonces, bueno pues nos hemos organizado y resistimos por, porque, porque tenemos que resistir, tenemos que vivir y tienen que vivir nuestros hijos y tienen que salir adelante. Entonces, eh, por naturaleza, yo creo que las mujeres gitanas y las mujeres marroquíes, árabes, por naturaleza tenemos esa, ese potencial de, de luchar y, y, y resistir, ¿no? Siempre ves a las mujeres en primera línea en cualquier eh, movimiento. Creo que venimos, eh, tanto tú como yo, de un movimiento de mujeres fuertes y luchadoras que han resistido a, precisamente a todos los procesos de gentrificación, eh, a mujeres eh, gitanas, magrebís, migrantes, y al final es lo que estáis sufriendo, ¿no? Un proceso de gentrificación donde os quieren echar y llevar allí a, a vivir a gente, payos, blancos, ricos. Efectivamente, o sea, eh, siempre las mujeres gitanas magribís han resistido y seguimos resistiendo. O sea, a día de hoy seguimos eh, sufriendo el estigma, seguimos sufriendo el rechazo, Seguimos sufriendo el racismo y yo creo que nos atraviesa todo esto en Canadá real, ¿no? En Canadá real no es solamente eh, eh, las promociones urbanísticas que existen en el sureste de Madrid, sino que también hay eh, un, rechazo, un rechazo por, por, por etnia y por, y por racismo. Porque si esto pasa en un barrio de blancos con ojos verdes, seguro que al día siguiente del corte de luz, la luz volvería al barrio. Pero como pasa en un barrio donde hay un mayor porcentaje de población extranjera y gitana, pues a nadie le importa lo que nos está pasando. Qué importante lo que dices. Eh, tú vives en La Cañada y trabajas allí. Eh, supongo que sabes la imagen que tiene la, la gente de La Cañada. ¿Cómo es ir fuera y que sepan que vives en La Cañada, que eres una mujer racializada, magrebí, etcétera? ¿Cómo es esto? Pues yo arrastro todo esto. ¿no? Yo llevo en mi mochila todas eh, estas etiquetas que nos pone la sociedad y además nos la pone también la administración. O sea, es lamentable que la propia presidenta de la Comunidad de Madrid, que debe de estar ahí para velar por el bien de la población, da igual de dónde eres, cuál es tu barrio o cuáles son tus raíces, salga en la Asamblea de Madrid estigmatizando a la población de la Canadá Real sin conocer, sin pisar nunca el barrio, ¿no? Entonces la población eh, de Cañada Real, tanto las mujeres y sobre todo los adolescentes y niños, llevamos en la mochila todas las etiquetas de estigmatización que te puedas imaginar eh, en un barrio. Yo creo que eso pasa en todos los barrios empobrecidos, no solamente en Cañada Real. Lo que pasa es que ahora mismo el foco está como muy encima de, de, de Cañada Real y, y yo pues personal, personalmente lo gestiono bastante bien. Yo estoy muy orgullosa de mi barrio. Estoy muy orgullosa de donde soy, soy mar marroquí, aunque tengo la nacionalidad española, eso nunca nadie me lo va a quitar, lo llevo en la sangre. Eh, soy musulmana, con muchísimo orgullo y respeto muchísimo mi cultura y mi religión, y además, eh, reivindico el derecho de las mujeres para la igualdad, y eso es lo que no nos está dando la administración española europea bajo el marco de los derechos humanos. ¿no? Es que te escucho hablar y me emociono porque de verdad que es un orgullo ser de barrio y es un orgullo eh, para mí escucharte hablar y que estéis luchando de esta manera. Eh, ¿Qué mm, piensas de toda esta intervención social? Porque claro, a mí me... Pero preocupa muchísimo todo el dinero que se está gastando eh, toda Europa, eh, el Estado español, un montón de asociaciones que no viven en la cañada y que van a la cañada a hacer intervención social y que estas personas estén currando ahí, pero sin poner la luz. Entonces, no sé cómo llevas esto, ¿no? Que todo el mundo quiera ir a la cañada a sacar el plano bonito de hacer la peli, de ¡ay, pobrecitos! no Sí, bueno, primero... Eh que estamos acostumbradas ¿no? a que las salvadoras blancas vengan a salvar a las pobrecitas extranjeras o gitanas. No, no es eso lo que necesitamos. No. No. Yo creo que, que hemos conseguido desde la Asociación Cultural Mujeres Tabadol eh, dar un mensaje bastante claro y contundente, que nosotras solas nos hemos organizado y hemos iniciado la lucha y nosotras somos las que hemos... Eh, podi podido eh, llevar nuestra voz no solamente a nivel nacional sino a nivel internacional de hecho esta tarde tenemos una visita de europarlamentarias de, del Parlamento Europeo para conocer un poquito más la situación de Cañada Real es gracias a la lucha que hemos dado las mujeres de Cañada Real, o sea no hemos necesitado a las salvadoras blancas a que nos enseñen de qué manera tenemos que caminar pero es verdad que, que las, las intervenciones sociales en Cañada Real pues vienen a lo que vienen, ¿no? vienen a a sacarse su sueldo mensual e irse a su casa a dormir con luz, con agua caliente, con calefacción, pero porque están subvencionados por la propia Comunidad de Madrid y es quien nos está cortando el suministro eléctrico, entonces no se podrán enfrentar a, a esta administración. ¿no? Yo creo que estamos dentro de, de la boca de un monstruo bastante grande, pero nuestra voluntad y nuestra fuerza supera todo esto. Por supuesto que sí, es una hipocresía tan grande. Que cada vez que veo eso, digo, joder, pues que se gasten el dinero en ponerle la luz. Ostras, es que qué fuerte. Eh, me gustaría mucho preguntarte qué les dirías a la gente de Naturgi, de, al delegado, a la Comunidad de Madrid, si los tuvieras, o bueno, supongo que los has tenido delante. Eh, ¿Qué les dirías? Mm. Bueno, a Naturgi nunca he tenido esa suerte de tenerme delante. Nos tienen muchísimo miedo, eso es muy bueno y muy positivo. Yo creo que cuando se escucha la voz de las mujeres de Tabadol, tiemblan los despachos y esa, y esa es nuestra fuerza. ¿no? Eh, al, al comisionado de la Comunidad de Madrid le hemos podido quitar de encima con las denuncias que le hemos puesto... Por, por vertir eh, escombros de manera ilegal en la, en la zona del Camino Sin Asfaltar, gracias a las mm, eh, políticas de, de la Asamblea de Madrid que apoyan eh, la Cañada Real, tanto por, por parte de eh, Unidas Podemos, Alejandra Jacinto, como eh, Alicia Torrija de, de Más Madrid. Eh, así que es eh, un, una lucha que hemos ganado contra el Comisionado de la Comunidad de Madrid, que me ha vetado varias veces para no entrar a la, a la oficina del comisionado, porque eh, digo y hablo más de la cuenta, eh, y a Naturgy, pues les digo que, que todo lo que están haciendo no van a conseguir que nos desalojen de nuestras viviendas, porque es nuestra identidad, es nuestro arraigo social, es nuestro barrio, y eh, hay un refrán en, en, en Marruecos que dice, eh, el pueblo muere por sus hijos, o por su barrio, o por su pueblo. Entonces, ese, ese es el camino que seguimos y vamos a morir por nuestro barrio y no vamos a consentir que nos, que nos quiten nuestra, nuestras raíces. Sois un ejemplo de resistencia tan grande, me emociono tanto cuando te escucho hablar, no te puedes imaginar. Eh, yo tengo unas palabritas para la gente de Naturgi, que lo voy a llamar así, con jeta, eh, y que siempre se las digo, siempre les digo, se vean como las bombillas, con el cuello retorcido y las tripas encendidas ellos. Ha sido un placer tenerte, muchas gracias, te deseo salud, libertad y fuerza siempre para seguir luchando y en este programa estamos con vosotras. Cada vez que nos necesitéis, de verdad, estamos aquí para echaros un cable y, pues no sé, sacaros de la tele un poco, esto es lo que tal. Gracias. Así que nada, este ha sido el programa que hemos tenido hoy, el primer programa. Volveremos exactamente dentro de 15 días porque todavía no nos da para hacer uno semanal, eh, así que volveremos aquí en Canal Red al lío.